Bienvenidos a un nuevo videoblog Y hoy el día va a estar On top, va a estar a otro nivel Yo estoy aquí como que, yo no sé si es una especie de parquecito o okay, qué Pero aquí me encanta estar porque siempre viene gente, se sienta en las banquitas y disfruta un poco Pero el día de hoy va a estar súper cool, va a estar muy cargado Porque vamos a nada más y nada menos que experimentar nuestro primer así como que desfile o festival Digamos desfile de Día de Muertos, desfile del Día Internacional de Muertos acá en México Entonces nada, este va a ser un video sumamente cargado, espero que lo vean hasta el final porque estoy segura que les va a encantar Y lo otro es, acá estoy con nada más Y nada menos que ya ustedes saben quién es. Gise Oigan, Gise me hizo esto hoy super cool, ustedes saben que yo tengo un poco de alergia a la pintura entonces la solución era como utilizar piedritas y aquí estamos con nuestra piedrita, por favor comenten allá abajo en la cajilla de los comentarios a ver qué tal nos queda. Sí, pero bueno, un, gente... un tutorial de piedritas para cabina tutori un tutorialcillo ahí, super leve y se también está haciendo un video para su canal cuando terminan de ver este video, por favor se pasan Pasen por allá, allá a verlo y bueno nada, vamos primero a desayunar algo porque ya hace hambre y bueno nada, aquí empezamos bueno gente, acabamos de llegar a nuestro lugar. Miren acá la Catrinita. Qué hermosa. Con lente. Con hambre. Con lente y con hambre. Bueno, yo me voy a pedir unos chilaquiles. Ayer vinimos a comer aquí y la verdad está súper delicioso muy, todo. Muy rico. Estaba demasiado rico, así que dijimos, no, vamos a ese lugar, vamos a repetir. Estamos en, ¿cómo se llama este mercado? Estamos en el Mercado San Juan. Sí. ¿Cómo se llama este mercado? San Juan. Gracias, Mercado San Juan. Llegaron mis chilaquiles. Un poquito de carnecita, como que a la plancha, yo creo dice? Tienes que probarla. Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, bueno. Demasiado rico, picante. Pica mucho, pero está rico. Uy, <laughs> ese café. Oh, oh, oh. ¿Qué rico café? Bueno gente, y nosotros ya estamos aquí posicionadas desde temprano, temprano oh, sí, porque temprano. de ir a comer y todo. Exacto, súper temprano para que no nos pasara lo mismo que nos pasó en el día del de desfile de la independencia Porque casi no conseguimos espacio para poder verlo y grabar y tener la experiencia así como que más de cerca Pero hoy estamos en primera fila Amiga, ¿tú qué esperas de este desfile? Ah, lo mejor, lo mejor no, no, no. Y como... la buena expectativas buenas. Sí. sí. ¿Y desde qué hora estás aquí para poder estar ahí en primera plana, amiga? Estamos aquí a las 11 plana. de la mañana. A las 11 de la mañana. ¿Y desde sí. dónde vienes tú? De aquí, de la unidad Patera Vallejo sí. sí. Súper. Bueno, vamos a disfrutarlo súper cool. Ella está acá con su bebé. Ese es tu bebé, ¿verdad? Sí. Ya se tardó, Ya <risa> pude, <risa> Oigan, y nosotros estamos un poquito cansadas Porque estábamos anoche en el desfile de las Catrinas Empezó a llover y entonces todo el mundo empezó a buscar Que si paraguas, que si bolsas Para poder cubrirse Pero y poder buscar partir. como un mejor spot sí, no, no, no, no. Y nadie sabía si el desfile iba a continuar o no Está un tron arriba grabando a toda la gente aquí Está súper cool. Oh. Gente, acaba de pasar una especie de los winkler. No sé, una alma magnífica. Me encanta oh. muchísimo verlo. Oh. Oh. Mira, mira, mira, mira. No puede ser, ¿eh? no puede ser. ¿Qué te sientes estar representando a tu estado en ese desfile tan cool? Cuéntame. El el sinaloense, Cine Luece, desde vengo, dice que no, así en la sierra, y te lo ya llaveza porque no voy a <risa> Esto ha sido algo simplemente impresionante, impresionante Enorme y bellísimo, de verdad, de verdad que sí Hasta ahora esto ha sido magnífico, la verdad Lo que más me ha encantado de todo esto es que puedo ver muchísimas familias De niños, adultos, abuelitos, todos disfrutando de este desfile tan espectacular Me encanta que es demasiado, demasiado, demasiado colorido Y la organización es on top me encantó. Ah, bueno. Eso. ¿Qué te pareció el desfile? Super bien, México es México, como él no hay otro. Cuéntame, tú eres aquí en la Ciudad de México, ¿qué fue lo que más te gustó de todo lo que viste? Todo, todo porque es México, tienes <risa> que cuenta. Todo. Y acá, el amigo, ¿qué te gustó a ti, amigo? Todo, prácticamente También. el color. Es <risa> cool, ¿no? Súper gracias. <risa> el desfile estuvo a otro nivel espectacular lo amé demasiado bueno gente espero que hayan disfrutado muchísimo este video estamos aquí en la calle madero esto está un top la gente Terminó el desfile y empieza como que a caminar a pasear con su familia un poco y todo eso sí. Espero que hayan disfrutado muchísimo No me esperaba que el desfile iba a ser así Lo esperaba un poquito más como normal, como más neutral Pero estuvo súper colorido, súper animado decir una fiesta, las familias felices y todo eso Así que nada, nuevamente felicidades México Porque en verdad siempre la hacen suya Y bueno, aquí hay alguien atrás que... <risa> siempre la hacen suya Y bueno, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, por favor Denle click a la campanita para que YouTube les avise ¡Denle like! Eso, Dele like! Denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video Y por favor no se olviden seguirme en Instagram Estamos haciendo un concurso, así que nada, síganos ya, por favor De verdad, en serio, compartan este video Un beso enorme, Quise se un video a su canal, se los dejo aquí abajo para que lo vean Y ahora sí, bye bye, chao Va a llover, de hecho ya está lloviendo